lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que les decimos a otros. Primeramente, y lo mejor de todo, lo más beneficiario es que estamos viviendo en una realidad, no en una ilusión. Estamos en coordinación con lo que decimos y lo hacemos. Esa es la realidad en la vida. Segundo, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestro balance mental físico aumenta al 100% en nuestras relaciones con la gente florece nuestra voz por dentro se hace en nuestro mejor amigo no lo pensamos ni un segundo para tomar decisiones tomamos las decisiones con mucha confidencia y seguridad Abrimos las puertas para nuestro ser superior que nos guíe, que nos indique qué camino tomar cuando tenemos integridad. Nos sentimos contentos, felices, capaces, indestructibles, vitales y siempre estamos atrayendo lo mejor de la vida, lo mejor del día, lo mejor de cada momento. Estamos viviendo alumbramiento. Nuestro espacio interno, se convierte en un espacio indestructible, impenetrable, impenetrable. Nuestra persistencia aumenta significadamente. Creemos en nosotros mismos, creemos que vamos a cumplir, que vamos a hacer, a lograr, a construir, que tendremos éxito en cualquier cosa que se nos venga a la mente, en cualquier proyecto que tengamos que nos convertiremos sin ninguna duda en lo que nos queramos convertir en lo que queramos experienciar en lo que queramos visitar en cualquier cosa que se nos venga a la mente no tenemos ninguna duda de que será realidad y si las cosas a veces no se nos salen como nosotros tenemos planeado entonces no tenemos ninguna duda de que buscaremos otros caminos y lo lograremos lograremos esa meta, ese objetivo que tenemos en la mente porque sabemos que lo cumpliremos, porque sabemos que nuestro espacio interno, gracias a que hemos cumplido lo que hacemos, lo que nos decimos a nosotros mismos, se ha construido un espacio interno muy fuerte, es como un genio por dentro.